Bienvenidos a mi canal Canela Polaca Y hoy quería hablar con ustedes sobre, por fin, sobre el aprendizaje de polaco Como ya sabemos, todas las lenguas, todos los idiomas tienen consonantes y vocales uh, Hay lenguas más con, con más consonantes que, que vocales, según el porcentaje uh, Y hay más uh, vocales en algunos idiomas, como por ejemplo en francés, que tienen más vocales que consonantes y hoy quería hablar con ustedes sobre las vocales en polaco. Entonces, en polaco tenemos vocales como A, E, I, O, U. Fácil, como en cada idioma. Como en cada idioma eh, indoeuropeo. A, E, I, O, U. ¿Ok? Sin ningunas cosas abajo o arriba. Ok. Entonces, ya, cinco tenemos. Eh, no sé si en, en segundo algunos lingüistas eh, la letra Y. Y, y también es considerada vocal. Entonces podemos decir cinco o seis vocales normales. A, E, I o U, U. Uh -huh. Tenemos también en polaco la diferencia entre U y U. En eh, la pronunciación no hay diferencia ningu ninguna, pero en la escrita, si alguna persona escribe con U, ab o ab u abierto o abierto o con O con til, hay un error, eso es un error ortográfico, ¿ok? Entonces tenemos A, E, I, O, U, E y O con TIL. ¿Mm -hmm? Y lo que nos distingue entre, entre todos los idiomas eslavos es que tenemos dos vocales nasales, que son ON y EU. ¿Mm -hmm? ON y EU. Vamos a intentar, por ejemplo, donde tenemos palabra serpiente, Vos VONGE. Podemos decir más o menos que el sonido es como si fuera vonush o-en V o nush Vo vonush o por ejemplo sont es o con til O en la pronunciación puede ser este a con til puede ser pronunciado como o-en Son ¿Mm -hmm? y tenemos la eh, otra vocal eu. por ejemplo tenemos en ium nombre ium uh -huh. entonces hoy hemos conocido dos eh, vocales nasales a pesar de conocer las, si, las, las otras eh, vocales podemos decir normales en, entonces tenemos a -on", e EU, i o, o contil U, I, e e Y, entonces en general nueve vocales. Nos vemos en el próximo vídeo, no se olvide poner el debajo de, del vídeo y espero que, que, los, eh, que les haya gustado y puedo que me, eh, les pido que, que me eh, suscriban. ¡Chao! ¡Hasta luego!